Se está ha la pastilla. Sí, ¿de cuál? Para acetamol. Un poco, madre. que Ya comes madre. pues a mí sí me gusta como canta mamá sí tengo que hacer un rosario